Oh, the oh, madre mía, ¿esto qué es? <risa> eh, Chicos, en este coche azul, que vamos a hacer? Interior exterior, exterior, exterior, Interior, exterior, con extra de suciedad. Toma ya con lo que nos lo vamos a encontrar. Bueno, pues nada, nos toca una buena tarea aquí porque nos hemos dado cuenta también que tiene una mascota y también en la tapicería, aunque no ha contratado tapicería pero algo de limpieza, de aspirado se le va a brindar aunque estas manchas, ya más profundas, veis no entran dentro del servicio porque es un lavado interior-exterior sin tapicería aunque sí con extra Mm -hmm. Mm -hmm. oh oh Y go, act like something. un gato, pero... Ah, es un gato, vale. Yo pensaba que era un perro. Yeah, and we cry out loud, cause we just wanna tell. Esto es lo que pasa cuando no contratan el servicio de pulido de coches. El excremento se va a ir, pero la mancha, como ha dejado esperar mucho, mucho tiempo, claro, ya se ha comido, ya está dentro de la pintura, del tratamiento que es el pulido del vehículo o la nanotecnología. Yeah, we'll find a way to get lost So find a way to...